El siguiente tema es el de Macron, el presidente de Francia, que recientemente vino a China. Y vean, hagan de cuenta que, bueno, no hagan de cuenta, pero se les vio ahí bastante eh, pues contento a Macron visitando la provincia de Guangdong. Vean aquí. Y bueno, Macron vino con una agenda también diplomática. Pero aquí el problema que más o menos tuvo es que trajo a la... No problema, pero bueno, él tenía cierta agenda porque trajo a la jefa de la Comisión Europea, von der Leyen. Y ella pues obviamente... Bueno, Francia es aliada de Estados Unidos. Pero durante el discurso que ellos venían a dar, que es eh, pues exhortar a que China eh, no mandara más armamento. o Bueno, ningún armamento a Rusia por el tema de Ucrania, etcétera. Ese era como que el primer nivel de pláticas que ellos iban a entablar. Pero después Macron se metió a un segundo tema diciendo que Europa tenía que ser un tanto independiente y no deberían de ser arrastradas eh, a una guerra gratuita. Y él se refería, por ejemplo, al conflicto de Taiwán. Entonces prácticamente... Así de manera muy sutil como que dijo y exhortó y decía de que pues Europa es un pueblo independiente y no comprar problemas gratuitos solamente por ser aliados de Estados Unidos. ¿no? Y bueno, pues esto le cayó un aguacero de críticas, sobre todo porque pues no es la posición de la, de la jefa de la Comisión Europea y sobre todo de toda Europa, diciendo que la idea ahora es to reassure the Americans and tell them there is nothing new. On Taiwan. And we have the same position as before. Sí, prácticamente pues salieron eh, muchos jefes de Estado y, dip y diplomáticos a decir que, que no, que no hay problema, que la posición seguía siendo la misma. O sea, que Francia sigue siendo un aliado de Estados Unidos y de todos ellos, ¿no? Vean, ahí estaba tomando té y estaba en la explicación. Y aquí lo curioso es que justo después de que Macron se fue. Beijing inició unas prácticas armamentistas, también militares y bueno, pues eh, países de Europa quedaron también enojados porque justo supuestamente Macron fue a exhortar a que ese conflicto se quedara un poco más por debajo del, del, del radar y justo cuando Macron se va, pues escasean que este enfrentamiento no enfrentamiento pero estos tipos de prácticas militares no es lo que decía la jefa de estado de la Comisión Europea how China continues to interact with Putin's war will be the factor for EU-China relation going forward she said okay bueno pues ella sí tiene un poquito de más eh, fuerza en su discurso y eh, pues tratan como que de asegurar de que Francia, a pesar de haber dicho ciertos enunciados de no intervención en un conflicto potencial en, en Taiwán, pues como que quisieron suavizarlo un poco después. Eso es lo que pasó aquí con Macron cuando la visita original, la visita buscaba el breakthrough in Ukraine war. Bueno. Pues bueno, así le fue al presidente de Francia. El otro tema es el de Lula. Vean aquí.